Comida disparatada. La escena comienza en el complexo de un restaurante. Un joven camarero coloca la carta delante de una joven y despistada a comenzar con la mirada perdida. El camarero pone los ojos en blanco y grita el pedido a la cocina, donde el cocinero, un hombre gordo con un tonel, sirve una taza de sopa y la lanza al camarero que nada más entrar a la cocina le atrapa el vuelo sin verter nada y sale por las puertas de vaivén que conectan la cocina con el comedor. El cocinero barra la cocina y da la vuelta a la tortilla con un gesto. En el comedor, el camarero sirve a la comensal, atiende a otra clienta más madura de la misma mesa y grita a la cocina, en la pantalla se lee, una sopa caliente. El cocinero abre el grifo de una enorme olla y sirve el líquido en un plato, lo prueba con el dedo índice y lo lanza al camarero que lo atrapa al vuelo sin que se derrame en una sola gota. El cocinero vuelve a dar la vuelta a la tortilla, lanzándola por debajo de la pierna y sigue barriendo. En el comedor, el camarero se apoya lánguidamente sobre la mesa y en una actitud juguetona sopla la espalda de una de las jóvenes comensales, de la que sale un polvo blanco y procede a limpiar su espalda con un trapo. La comensal se enfada y otro de los comensales, un hombre más mayor, se levanta y recrimina el comportamiento del camarero, quien habla levemente con la comensal y finalmente, tras limpiar su espalda con el trapo por última vez, sale de escena.